Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. En este video vamos a reciclar. Vamos a tomar un tubito de papel higiénico y vamos a hacer estos tres adornitos navideños para el árbol. Espero les guste la idea. Estás en el canal de Ideas y Arte con Betina. Vamos a tomar el tubito y lo vamos a dividir en tres partes iguales de 2.5 centímetros cada una vamos a terminar acá las líneas y vamos a cortar cada parte, nos quedarían así ahora voy a utilizar un palillo bisturí y voy a utilizar estos cordones metalizados que compré la tienda del dólar por solo 3 mil pesos vamos a buscar la mitad en cada uno, vamos a hacer un puntico y con el bisturí vamos a perforar con el palillo voy a terminar de hacer bien el huequito bueno vamos a dejar por acá y ahora vamos a necesitar una bolita navideña pequeña es como de 2.5 centímetros de diámetro igual estas dos de icopor vamos a necesitar de la navideña esta parte yo la voy a pegar pero no hay necesidad de que lo hagan porque después vamos a decorar y no se va a ver que pueden omitir este paso y vamos a pegar el gorrito vamos a hacer la carita de un muñequito de nieve, la cabecita vamos a amarrar acá en esta parte bueno ahora vamos a necesitar porcelana fría, voy a hacer primero los ojitos del muñequito con este marcador charpie y la boquita la vamos a hacer así con punticos la naricita la vamos a hacer con un pedacito de porcelana fría, pero también pueden utilizar goma eva si desean y pegamos voy a hacerle la lucecita con, con pintura acrílica blanca y con lente vuela voy a pegar en esta parte, por eso fue que les dije que se podían omitir este paso solo que yo no lo tuve en cuenta también pueden pegar acá goma eva dorado, verde, como quieran decorar Vamos a terminar de pegar acá y en esta parte también voy a pegar lente fue la para que me le haga fueguito con la que le coloqué ahí en esa parte inferior nos quedaría así vamos a tomar este tubito y lo vamos a forrar así con este millareto Y este lo vamos, estos dos, perdón, lo vamos a borrar. Este con perla continua. O esto es una cinta perlada y con millaré plateado nos quedarían así. Esta parte la forré con foamy blanco y esta con foamy dorado. Este con, lo voy a forrar con plata, con foamy plateado. bien y ahora voy a utilizar cinta perlada para de, para la, para acabar de pulir limpia pipas y perla continua roja que sería para pegar en esta parte este paso que estoy haciendo lo vamos a hacer con los otros dos con las otras dos partes para que el vídeo no nos quede como muy largo vamos a decorar así esta partecita que es como para tapar el, la parte del cartón que se ve nos quede más pulidito nos quedaría así esta con limpia pipa así está con la cinta perlada ya le coloqué el cordón para eso hice el huequito porque ahí ahí queda más fácil perforarlo ya teniendo el huequito hecho ya metemos el cordón plateado este es dorado perdón me ayudo con este palillito pueden ayudarse también con un punzón voy a sacar así y voy a colocar este lápiz aquí, voy a acercar acá un poco y vamos a hacer un nudito. Esta será la cogedera de estos adornitos. Pues voy a sacar el lápiz y sacamos, nos quedaría así. Ahora voy a aplicarle silicona caliente a esta cabecita del muñeco de nieve y la vamos a pegar acá. así nos quedaría este adornito, miren qué lindo ahora sigamos con este vamos a tomar la otra bolita de icopor y vamos a pegarle tela polar recuerden que pueden pegar la telita navideña que tengan voy a pegar tela polar roja o también pueden utilizar paño porque vamos a hacer la cabecita de un Noel pegamos acá voy a aplicar acá colbón o pegamento blanco que es lo mismo para tomar una partecita en porcelana fría y pegar acá que es para la carita esta parte la vamos a dejar secar un poco ahora voy a aplicar pegamento blanco para pegar los ojitos estos son, estos son dos ojitos móviles voy a utilizar tela polar que sería para pegar en esta parte pueden utilizar también paño lenzi o goma eva voy a amarrar acá en esta parte con hilo dorado voy a cortar, así amarré también la del muñequito de nieve quería mostrarles bueno y acá le pegamos la barbita así una tirita ahora voy a tomar una parte para hacer el bigote voy a cortar así en puntica ambos lados y pegamos acá ahora voy a aplicar silicona caliente para pegar una bolita de porcelana fría que sería la naricita y acá con marcador le voy a hacer la boquita ahora voy a pegar la cabecita a la bolita y nos quedaría así este adornito ahora voy a tomar cordón plateado y lo voy a colocar en una agujita para meterlo más fácil porque aquí esta parte si no vi el huequito que hice voy a cortar acá vamos a meter la bolita navideña de nuevo voy a, a enhebrarlo en la aguja y sacamos así el hilo así ahora cuadramos acá bien la bolita y voy a hacer un nudito en esta parte. Vamos a cortar. Y nos quedaría así este adorno. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la idea. Me pareció muy novedosa. Hasta la próxima.